Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alicia? Bien, gracias por aceptarme. Estaba un poco impaciente porque siempre me pasan cosas con, con ah. la tecnología, pero ya. No <risa> pasa nada. A mí ahorita lo que me está pasando es que no quiere enseñar mi cámara. Tanto que me arreglé para verme bien y no se ve mi cámara. Entonces, ahorita lo solucionamos. Sí, me veo bien. Digo, sí se ve bien. ¿eh? Sí, sí, sí te bien todos bien. Bien. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Hola, Ale ¿Todo bien. Hola, ¿cómo están? Listas, Hola, emocionadas. ¿Qué tal? Súper bien. Un poco, siempre. <risa> muy bien, muy bien. Además, no hablo español ya hace seis meses. Pero no, que... tú lo tienes perfecto. No, ya hace mucho tiempo que no lo uso. Sí, porque acá lo usabas todo el tiempo, ¿no? Sí. sí, bastante, todos los días. Pero ya <ríe> Al menos no Una llamada, aquí. ¿no? Tranquilo. <ríe> sí, <ríe> y además. Sí. Eh, además, tenemos. Uh, acá en la pantalla solamente nos vamos a ver a nosotras, no vamos a ver a nadie más, supongo, ¿cierto? A nadie más. Sí, de hecho, yo voy a quitar mi cámara, Lore va a quitar su cámara. Es muy raro eso, ¿no? Porque parece que somos solamente nosotras. Sí. sí. Sí, va a ser más también. cómodo. Sí, les va a dar esa naturalidad. Sí. Este, voy a hacer refresh en la pantalla. Este, si se llegan a salir, por favor, vuelvan a entrar. Uh -huh. Nada más porque mi cámara no quiere funcionar y vamos a ver qué pasa. Ok. Renata, qué bueno que no te pusiste traje, porque yo estaba dudando si ponerme saco o no. Entonces, perfecto. Yo casi nunca uso saco. Ahora alieno pues no, no? No, todo Una bien. Otra cosa, además, es algo que, que, que, bueno, casi ya no uso tampoco. Muy bien. Perfecto. <risa> Hola. Hola. Hola, ¿qué tal, Alicia? Hola, Hola Alicia. ¿También, todas? ¿Listo? no y eso del home office todo cambió no sí todo la cambió la gente está mucho más informal y así sí, es pero... Creo que fue un cambio muy muy drástico muy positivo pero quién sabe qué pasa cuando regresemos y de hecho algo que me dio muchísima risa ayer vi un artículo no sé si era el Washington Post o el New York Times uno de esos que decía que en promedio la gente engordó 13 kilos en Estados Unidos. Wow, es, y que las membresías para los gimnasios y eso, ahorita están así skyrocketing, eh, porque la gente quiere regresar a la oficina. No, no, es súper complicado. Sí, sí. Yo la verdad lo es que voy a todos los días por la mañana, gracias a Dios, unos 45 minutos todos los días, es lo que me ayuda. ¿Van <risa> de Alicia? Yo la verdad es que como no he dejado de salir todos los días, sí. es medio difícil, ¿no? Pero los periodistas ahí en México todavía van al estudio, algunos sí, otros de su casa, ¿cómo está la cosa? Es que yo soy multiplataforma, entonces eh, tengo que ir en la mañana a la televisión, pero a veces regresar en la noche porque voy en vivo. Ah. Entonces, y luego, o sea, tengo soy conductora y comentarista, entonces hay, son diferentes programas en diferentes momentos. Algunos los grabo, otros son en vivo, eso es en la mañana. Pero en la tarde tengo que transmitir en vivo en radio, soy conductora, de un noticiero que se llama Enfoque en Noticias, y aparte, escribo diario una columna. Y pues las noticias no llegan como por osmosis. También tienes que ir a buscarlas. Y eh, aunque aunque sean este columnas, las tienes que trabajar. Y aparte de todo, trabajo en otros dos medios. Entonces, sí, tengo mucho trabajo. ¡Dios mío! Sí, qué loco. Y tipo, ¿te haces cuando vas a la tele? ¿Se hacen pruebas y eso? ¿O ya...? ¿O...? Oh? Ahorita vengo de tele, o sea, no es que yo me haya maquillado. ya <risa> qué padre. Hola, chicas, ¿cómo están? Hola, hola. ¿Qué hola, están? ¿qué tal? Un gusto. No hemos tenido oportunidad de hablar contigo la otra vez. No, disculpen, lo que pasa es que no pude conectarme y, y lo que le explicaba a Ale es que, te lo juro que a, cuando no está en mi agenda, olvídense, desaparece mi calendario de mi mente y de mi corazón. Entonces... <risa> Ya por eso, ya todo estaba agendado, entonces, eh, porque si no, siempre estoy full, full en reuniones. Entonces, por eso tiene que estar en mi agenda para, para poder asistir y poder reorganizarme, si no, estoy muerta. ¿Qué tal, cómo están? Muy todo bien? bien. Me alegra, me alegra. Eh, ahorita ya estamos recibiendo a los invitados. Eh, muchísimas gracias por unirse tan temprano. Eh, ahorita vamos a esperar eh, unos 12 minutos más para empezar en la hora acordada, pero pónganse cómodos. Veo ahí algunas personas conocidas que entraron. Sí, sí, sí, sí. Va a estar muy interesante la plática el día de hoy. De pronto me quedé muda. Sí, pero ya te escuchamos bien. Ay, sí, sentí como que, ¿qué pasó? <ríe> ya, no le, ya no le encontré el sentido. Oye, este, tenemos aquí una pantalla con algo que dice Women in Finance, es la presentación y nada más. Sí, nada más, es una pequeña pantalla porque ahorita ya empezamos a recibir este invitados, entonces nada más okay. eh, vamos a empezar en el punto de las 12. Pero después vamos vamos a quitarle y ya, van a tener ustedes el foro abierto. ellos ya tiene acceso a nuestro audio, Lorena, ahora o no todavía? Sí, ahorita ya. Ok. Uh -huh. Perfecto. Ahora sí que les estaba platicando que pues, sí, tengo mucha chamba y entonces por eso llego. Pero fíjate que casi todos mis amigos sí han subido de peso, mucho peso. Pues sí, según el artículo estos fueron tres. Y no solo mis amigos, mi marido subió de peso. Creo que eso es el drama más grande del año. <risa> Este, Alicia, ¿tú sabes que en febrero estuvimos con los enanos, con mi esposo y los enanos en, en Cancún? Bueno, Ajá. a mí me dan siempre vamos a Cancún, ¿no? Pero sí, todo el mundo relajadísimo, acá en el Perú recontra estresados con la mascarilla, doble mascarilla, algunos con visores y tal, pero en Cancún la gente así, total relajo, total, mascarillas, pero acá, como que debajo de la nariz, y los que usaban, ¿no? Porque los niños obviamente... <risa> Los gringos no, no usan, pero me heridas. encantó que todo estaba abierto, todo estaba pero, abierto, me encantó eso. Pero qué raro, ¿no? ¿Cómo está en Ciudad de México, Alicia? La gente todavía se preocupa, está... las y todo no, eso. Sí, pues es... hay mucha gente que está muy preocupada porque el, por el repunte de los contagios han subido casi 27% en las últimas tres semanas. Sí. Sí. ¿Cómo van que... con la vacunación ustedes no? si sí están avanzando 40 por ciento sí 40, Pero 40 de la por ciento ya está... con las dos dosis no 21 por las dos dosis cuál, cuál es la okay. vacuna que está llegando a méxico la cuatro son astrazeneca pfizer eh, la una de la, las dos chinas, ¿no? Sinovac y la otra, pero la que se sí, está aplicando en es la Sinovac. Ajá. Y la eh, rusa, la Sputnik. Sí. Solo que ha habido en los últimos días casos de contagio eh, fuerte por la China y la Pfizer, curiosamente. O sea, teniendo vacunados casos de contagio, además graves, gente que se ha muerto vacunada y, y muy grave. O sea, como que siempre estabas con que, bueno, me vacuno. Eso no implica que no me dé COVID. No, Tienes sí. que seguirte cuidando. Pero la gente no se cuida, se descuida. Sí. O sea, dicen, ya estoy vacunado, entonces hay que seguirle. Y creo que lo que faltó fue transmitir eso, ¿no? O sea, estás vacunado no, o sea, y se reduce el riesgo, pero no, no lo siguen teniendo al es que, final que... te protege hasta, hasta un 80%, o sea, el 20% de las personas pueden y van a morirse, por más que estén vacunadas, así que hay que cuidarse, no hay cómo. Sí, no, y recuerda. luego creo que el tema es entre una y dos dosis, ¿no? Porque la gente se relaja desde la primera dosis, que estás como al 60, ¿no? O sea, de, de protección. Exacto. Y... y Sí, la verdad, sí. Y las cosas están muy normales. ¿eh? Yo vivo acá por, digamos, la, la Roma y la Condesa, así como la zona hipster, uh -huh. digamos, de México. Y no, los restaurantes están full, los bares, los antros, o sea, ya todo está muy abierto, la verdad. Eh, sí con tapabocas, pero muy abierto las cosas. Sí, sí, sí a principio de la pandemia sí, sí cerramos eh, bastante, pero ya o sea, se relajaron. Nosotros cerramos un montón, al principio solo eran tres meses y medio prácticamente cerrados, solo lo básico atendían, ¿no? O sea, supermercados y, y farmacias, pero fueron tres meses y medio prácticamente encerrados. Y fue malísimo, la verdad, porque Perú tiene el récord de muertes en el mundo, ahora está mucho más abierto, pero mucho más controlado, porque están controlados los aforos, sitios cerrados, doble mascarilla, en fin, creo que, bueno, nuestra segunda ola ya está como que en descenso caída libre, pero es lo que dicen ustedes, ¿no? Uno con la vacunación empieza a relajarse y, y la verdad que no puedes relajarte porque al final es siempre hay gente que no solo se contagia, sino que igual va a morir. Entonces, es, es esa falsa sensación de seguridad que te da la vacuna, pero al final hay que seguirse cuidando. Sí, fue lo que pasó en Chile. O sea, están no, no, no, no, muy, muy vacunados no, de allá, igual, pero... Ya de un principio ellos han tenido total flexibilidad y ahí los casos repuntaron otra vez. Es muy complicado tener paciencia. Hasta que efectivamente, ahí que si un 70% esté vacunado. ahí sería posible respirar un poco más tranquilamente. Es verdad. Pues seguramente, seguramente va a ser un poco más de paciencia, pero no sabemos ni cuándo porque finalmente el virus o sea sí hay una vacuna pero no hay eh, seguridad no hay como que no hay seguridad en la en el control de la velocidad de los contagios esa es la la palabra, o sea, tú puedes tener, inclusive, eh, puedes haber tenido COVID y, de, y tener anticuerpos, pero eh, no hay una seguridad de cuánto tiempo te duren esos anticuerpos. Y lo mismo en el caso de la vacuna, no hay seguridad de cuánto te duren los, los anticuerpos. Igual te acabas de vacunar, los tienes muy altos, tienes un, un contacto con un, con un contagiado y no te enfermas. Pero a los dos meses puedes estarte enfermando o a los seis meses... Luego hay un tema aquí que ha estado creciendo, que es el manejo de las vacunas, porque igual en Estados Unidos muchos decían, o sea, no es lo mismo vacunarte en la farmacia con un control de la vacuna en refrigeración, a irte al, al estadio donde te vacunaban y te meten la vacuna en el en un, en un una este, hielera, ¿no? Y se... Pues aquí en México pasó lo mismo, o sea, nos metieron en algunos lugares y allí era una hielera y te la aplicaban, ¿no? O sea, son cosas que están surgiendo, yo creo que en todos los países. Esa, esa terrible desconfianza, ¿no? Sí, acá en Brasil hemos tenido el problema de casi 30 mil vacunas que estaban vencidas, que fueron aplicadas. Wow. En serio, ¿qué vacunas sí, sí, eran? Yo creo que fueron AstraZeneca. Wow. Estaban vencidas. Qué terrible. Oye, felicidades, Otilia, por lo que nos enteramos. O sea, cambiaste ah, de la de una empresa a la otra. Bien. Estás llegando como Gracias. CFO. Sí, sí, sí. Justo hasta el oficialmente hasta el 31 de julio estoy actualmente en mi rol de CFO de Ashley que es, un, es una tienda por departamento acá en Perú. Pero y a partir del 1 de agosto ya arranco como CIFO de Intercorp. Estoy en toda la transición, en verdad estoy en toda la transición hace tres meses ya. Y, y la verdad que son un montón de cosas, porque es como que agarrar todo lo del nuevo rol, conocer a la gente, que algunos los conozco, pero no todos un montón, de hecho no conozco. Y este dejar mi puesto y, y dárselo al, al nuevo CFO de Ashley, ¿no? que estoy en esas justo. Y seguir con mi chamba de siempre, ¿no? Entonces es como que tres cosas que corren en paralelo, pero guiando. Pero Ay, pero lo estás haciendo súper bien, o sea, ya llegaste hasta la, hasta la cima. Ay, qué linda, pero <risa> es no. Bueno. Como CFO, sí que... te falta hacer el CEO. Y, y tú sabes que mi gente, bueno, que es el presidente, es, no sabes, es como que. Ay, pero yo siempre lo admiraba muchísimo. Entonces, cuando me dijo que estaba buscando, qué sé yo, y que había pensado en mí, pero yo en dos segundos como que acepté, ni siquiera escuché la carta de oferta, nada, porque de verdad que lo admiro un montón. Este, y es una delicia, la verdad, que trabajar con él. Aparte, él ha, sido, él ha sido dos veces ministro de Economía de Perú y ha sido presidente del Consejo de Ministros. Entonces, tiene todo ese blend este, bien político y bien, y bueno, y ha sido presidente de Bacus, que es un, la cervecera más grande del Perú, eh, a nivel regional también. Entonces, es como que ese blend bien rico entre todo el tema, digamos, política y negocio. ¿no? Entonces, un pues eso es así como un background de raro, ¿no? Donde combinen las dos cosas, está padre. Sí, background único, te diría. Sí, totalmente. Se nota que puede ser profeminista, entonces, o sea, o pro o diverso, porque ese es un sí, tema. Cuando los jefes no lo son, es complicado, ¿no? Sí, sí, sí. Este, Qué bueno que te conocimos estamos... hoy antes y tuvimos chance de platicar un poquito. Sí. Um, ya, ya estamos en punto de, de empezar, entonces eh, muchísimas gracias a todos los invitados que ingresaron antes. Eh, empezaremos puntuales a las 12 de, del día, eh, hora Ciudad de México, entonces estamos a un minuto. Este, la verdad la plática va a estar muy interesante, tenemos aquí expertas en finanzas y, y qué más, no, nos da mucha alegría estar aquí compartiendo este este webinar con ustedes, entonces este vamos a darle un minuto más para que se puedan conectar eh, más personas y comenzamos. Okay. Bueno, pues, ahora sí, comenzamos. Eh, la sesión ya está grabando. Eh, hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera edición de Cial Insights, una serie de foros virtuales en la que compartiremos tendencias, casos de éxito y análisis en la voz de expertas y expertos de diferentes compañías y sectores. Nos da mucho gusto y nos llena de orgullo que esta primera emisión esté conformada por mujeres que son muy talentosas y que están poniendo todo de su lado para transformar sus respectivos sectores y abrir cada vez más y mejores oportunidades para las mujeres. En esta ocasión, nuestro CEO en México, Sergio Hernández, no podrá acompañarnos por temas de salud. Sin embargo, desde Seattle and Bradstreet, les damos la bienvenida. Y sin más preámbulo, le voy a, le voy a ceder la palabra a nuestra moderadora, Alicia Salgado, gran periodista mexicana, experta en finanzas y economía. Alicia, el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias, Lorena, y muy bienvenidos todos los que nos están, ya, ya vi la Alicia están, están conectados, están conectándose más. Eh, esperemos que este seminario resulte muy interesante para, para todos nosotros. Eh, hoy nos toca con Women in Finance eh, un tema muy interesante de limpiando la economía del mañana. Y uno no debiera pensar en una economía de lo que resta del siglo XXI, ya es mucho pedir, sin considerar igualdad de oportunidades para las mujeres. Un estudio realizado por el Fondo Monetario Internacional, publicado la semana pasada, indica que si el empleo de las mujeres se equiparara al de los hombres, esto es, cerrar la brecha de género, en eh, términos de igualdad laboral, que tengan igual condición de paga, ascensos, eh, tipo de horario, tratamiento, eh, se incrementaría en 35%, es mucho, en promedio el potencial de crecimiento del Producto Interno Bruto de, un, de la economía, donde eso se propicie en las empresas, y entre 7 oh, y 8 puntos eh, corresponderían al incremento de la productividad gracias a la diversidad de género. Tener una mujer en la alta gerencia eh, o en el consejo directivo de una empresa, dice este estudio, incrementaría entre 8 y 13 puntos básicos el rendimiento de los activos, aun si no se modificara el tamaño de dicho órgano. Ahora, ¿qué es cerrar la brecha para la economía del hoy y del mañana? interesante, ¿no? En México hoy participa el 49% de las mujeres en la actividad económica según el último censo y esto implica que la tasa de participación económica de las mujeres creció 15.7%. Yo lo veía de acuerdo con los datos de la CEPAL para América Latina y estamos en un rango similar. En Brasil están en alrededor del 51% en, y la tasa de participación creció. Cerca de 21%. En Perú está un poquito más baja, está en 48%, y la tasa de participación ha crecido en 12.9%. Sin embargo, creo que el problema fundamental es la tasa de desocupación femenina en la región, porque en la pandemia, en este último 2020, se cre creció 20%. En el caso de México, más o menos está en el rango 22, en Brasil está en 24, en el caso de, de Perú está un poquito más baja, está dentro del rango latinoamericano del 20%. La razón es que la mayor parte de las mujeres tuvieron que atender muchas cosas en casa y a veces decidieron renunciar a puestos que tenían o a, a trabajo formal eh, con tal de atender, uno, la educación a distancia de los hijos y dos, la comida y los quehaceres domésticos de otra naturaleza. El encierro le cobró mucho, mucho a la participación femenina. De ahí que la economía del futuro, la economía que nos que enfrentamos desde este momento con la reapertura hacia adelante, pues dependa mucho de qué vamos a hacer o cómo vamos a integrar este esfuerzo que es más importante eh, o que es integrar a, a las mujeres en finanzas. Eh, hoy vamos a tener de verdad invitadas de super lujo en, esta, en este primer panel. Tenemos a Renata Sousa de Brasil. Hola Renata, ¿cómo estás? Buenas tardes, eh, ella, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Ella es la eh, Corporate Finance Officer, CFO de Grupo Binario. Eh, apenas estuvo hasta hace muy poquito como CFO de la TAM, del Cial del Donovan Bradstreet. Y, y la verdad es que tu carrera es ex, excepcional. El currículum, que es breve, es larguísimo. Yo me imagino... Eh, toda la experiencia acumulada en esas hojas y es extraordinaria. Cuenta con más de 20 años de experiencia liderando áreas administrativas, financieras, de contabilidad, auditoría, en empresas de diversos tamaños y sectores. Apenas en enero, les decía, dejó de ser eh, CEO para la TAM, decía, decía el Don and Bradstreet. Y cuando se incorporó a Grupo Binario, que es uno de los grupos de, de tecnología de mayor penetración, en Brasil para dar soporte a operadores de telecomunicaciones, pero es un es un potente eh, participante de, de, de, de tecnologías de la información, no puedo describirlo de mejor manera. Eh, yo creo que también da soporte a prácticamente una muy buena parte del sector financiero. Eh, ella eh, obtuvo su licenciatura en la Universidad Federal de Minas Gerais en, en en la, en la Administración de Empresas. Estudió también Contabilidad en la Universidad Paulista. Su MBA lo realizó en la Universidad de Toronto con otros dos subprogramas. Y ha tomado el programa de PwC en Liderazgo Empresarial. Y miren, de verdad me quedo corta, pero si no, no me llevaría la hora. Gracias, Renata. Ahora tenemos a Alicia Arias. Ella es mexicana, vicepresidente de Wealth and Black en BlackRock en esta, eh, pues es, es el, el fondo de inversiones más importante del mundo, hay que decirlo tal cual, en México también lo es, y prácticamente en toda América Latina. Eh, ella es eh, eh, una experta eh, con Historia Impact. In, impecable en el desarrollo de gestión patrimonial e inversiones en la industria de administración de activos financieros en México, que incluye banca privada, atención a asesores independientes y family office. También ha sido cofundadora, es cofundadora de Mujeres en Finanzas, justamente siendo experta en manejo de pasivos, activos y productos de inversión alternativos, operaciones de soporte back office para acciones e indexación, al participar como cofundadora en esta primera red de contacto mexicana para impulsar el desarrollo y las capacidades profesionales de las mujeres en la industria financiera, fue, eh, es, la hace una de las líderes en, en materia de impulso a, a las mujeres y sobre todo porque se da el tiempo y se toma el tiempo de enseñarnos cómo formar patrimonio, algo que no sabemos muchas veces las mujeres y que también nos impulsa para crecer y para que nuestro, nuestro país, nuestro entorno eh, mejore. Ella eh, fue reconocida como una de las 30 empresarias líderes en el segmento de negocios en 2019 por la revista Expansión. Esta es una revista especializada en mercados empresariales en México en Business y es licenciada en la Administración de Empresas y Finanzas por la Universidad Panamericana. Eh, tiene maestría en la Hot Business School y es candidata para el CFA Level 3, que es, eh, pues bueno, picudísima. Eh, y también tenemos a Otilia Longaray, Perú. Hola, Otilia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alicia? Nos da muchísimo gusto tenerte. Ya te voy a presentar como CFO de Intercorp Perú, porque vas, es el cargo que vas a asumir en breve. Ella está dejando la posición de, de, de directora financiera de CFO en OSLE, una de las cadenas de tiendas eh, más importantes de Perú, pero también es integrante del grupo Intercorp. Este fin de mes, eh, es el, cuando se realiza el cambio. A partir del primero de agosto, asume como, como directora gener, eh, financiera de, de Intercorp, es eh, la CFO. Este conglomerado es uno de los más grandes de Perú. Tiene más de 30 compañías en los segmentos de banca, de retail, de salud y de educación. Es economista. Tiene MBA en administración y negocios globales, experiencia gerencial en finanzas y customer eh, relationship management. Eh, tiene 20 años de desarrollo de carrera, 12 de ellos trabajando en Estados Unidos y América Latina con General Electric. Eh, tiene competencias en áreas de finanzas en diversos mercados y desarrollos de proyectos regionales. Capacidad extraordinariamente analítica, eh, siempre orientada a resultados y habilidad para liderar equipos multifuncionales. Muchísimas gracias y bienvenidas a todas. Gracias Alicia, gracias por eh, la presentación. Le invito a todos los amigos que se están incorporando ya en el en el en el en el, en el, en el web están abiertas, hay una del lado eh, izquierdo de su pantalla o visto de frente, está una sección que dice Q&A, preguntas y respuestas y con ello pues eh, ustedes pueden ir formulando preguntas en función de, lo, de las respuestas o las preguntas que vamos realizando en este seminario. Nos encantaría que fuera un poco más interactivo entre todos ustedes. Eh, yo tomaré las, respuestas, las preguntas y se las eh, formularé directamente a nuestras panelistas. Y también les eh, pido que mantengan apagado su micrófono a nuestras panelistas mientras no estamos al habla, a fin de que no viciemos el audio de quien está hablando. Eh, yo misma voy a apagarlo. A veces se me olvida encenderlo y ustedes me dicen, préndelo, Alicia. No, no es cierto, no es para tanto. Eh, vamos adelante. Empecemos en esta primera parte. Les decía, o sea, de acuerdo a tu experiencia, Alicia Arias, voy a empezar contigo. ¿Cómo se puede lograr una mayor inclusión financiera de las mujeres en un tema de educación? O sea, es un tema de educación. Yo veo que o sea, todas estamos formadas, al menos tenemos una maestría. Esto nos permite eh, acceder a mejores posibilidades de participación empresarial e inclusive en nuestra sociedad. ¿Cómo empezar la, eh, desde la construcción eh, de un patrimonio, por ejemplo? Platícanos la experiencia de mujeres en finanzas. Claro que sí. Pues, antes que nada, quiero agradecer el foro y la verdad es un honor estar con, con, con ustedes y con eh, las panelistas. Entonces, eh, me gusta mucho la pregunta que me haces porque creo que ya das algo de las pistas, ¿no?, de, de, de cómo resolver el tema de inclusión financiera. Eh, y también me gustaría responder un poco qué es lo que estamos haciendo desde la trinchera de mujeres en finanzas para resolver esto, ¿no? Entonces. Antes quiero compartir algunos datos. Eh, según un estudio de Village Capital, en la América Latina, 7 de cada 10 personas no tienen una cuenta de banco y 8 de cada 10 no tienen una tarjeta de crédito. Esto lo que significa es que el nivel de inclusión financiera para toda la población es bajísimo y por eso tan importante la labor que estamos haciendo. Hablando ya, digamos, de, del género femenino, hay, hay, hay noticias positivas, eh, no todo es malo, ¿no? En, en los últimos años, digamos, que las mujeres a nivel global eh, ya manejan una tercera parte de la riqueza y esta tasa ha venido creciendo eh, de manera acelerada. Obviamente la pandemia eh, des, desacelerará un poco esta tasa de crecimiento, pero, pero es importante y esto se da porque la mujer ya participa en el sector laboral y adicionalmente hay una hay una hay una importante transferencia de recursos de, de, de generaciones de, anteriores a, a la de ahora además las mujeres toman el 69 de las decisiones eh, de gastos en un hogar eh, a nivel global y para dar una perspectiva de lo que significa esto en México y digamos una un especie de, no experimento pero un resultado muy positivo es esta esta marcha bueno esta protesta que tuvimos de un día sin nosotros es para quien no está familiarizado, fue una protesta en contra de la violencia eh, femenina y lo que vimos es que esto tuvo un impacto de 30 mil millones de pesos en un día que las mujeres dejaron de consumir. Entonces, para todos aquellos que dudan que los esfuerzos eh, estos colectivos no tienen resultado, por supuesto que lo tienen, ¿no? Entonces, las mujeres podemos mover la economía eh, y finalmente las nuevas generaciones están haciendo cargo de sus finanzas. Eh, según un estudio, el 70% de las mujeres millennials ya toman sus decisiones financieras comparadas, por ejemplo, con la generación baby boomer, que solamente el 40% lo hacía. Y lo que es muy positivo es que esta independencia financiera continúa incluso cuando se casan. Eh, esto, Alicia, como decías, tiene mucha relación con esta parte de la alfabetización, ¿no? Entre más educadas están estas generaciones, pues más cómodas se sienten tomando control de sus finanzas. Sin embargo, también las mujeres enfrentamos temas digamos, o retos a la hora de construir un patrimonio. Eh, típicamente hay una, bueno, hay una brecha salarial, eso es real. Eh, se buscan trabajos que sean a lo mejor flexibles y esto reduce tu posibilidad de, de empleadores. Y esto hace que sea más difícil que tengamos ingresos o, un o, o crezcamos un patrimonio. Por otro lado, somos más adversas al riesgo y vivimos más años. Hay una cifra, por ahí una estadística, que el 43% de las mujeres no han comenzado a ahorrar. Eh, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo desde Mujeres en Finanzas? No? Acá nosotras tenemos, eh, creemos que para que haya realmente inclusión financiera, la industria o el sector financiero o se tiene que aparecer a la población que sirve, ¿no? No podemos dejar que la industria esté manejada solamente por hombres porque no van a entender estos retos y estas oportunidades que hay también en el sector femenino. Entonces, por eso es que nosotros lanzamos Mujeres en Finanzas eh, es una asociación sin fines de lucro, la primera asociación para mujeres que trabajan en la industria financiera. Y nosotros queremos acompañar a las mujeres desde que son jóvenes hasta que estén en puestos de liderazgo, dándoles de herramientas y dándoles una comunidad que les permita irse desarrollando en este entorno. Yo creo que esto, sin duda, se traducirá en más allá de tener una industria con mayor diversidad, equidad e inclusión, se traducirá también en, en servir a más mujeres desde el punto de vista de inclusión financiera, crear productos para ellas, comunicarnos mejor con ellas, eh, impulsar esta inclusión financiera que es tan necesaria. Hoy en día yo creo que la oferta de, de soluciones de inversión para mujeres es muy limitada o son pink washing, ¿no? Lanzar una tarjeta de crédito rosa no va a solucionar eh, un problema real de ahorro este, y de, de, de préstamos y de inversión. Eh, pues esta sería mi respuesta, Alicia. Aquí te preguntan, antes de que continuemos, eh, y si sí vale la pena, es eh, ¿cómo podría ayudar la tecnología de la información o el data science y el FinTech a incrementar la inclusión financiera en América Latina? Porque en particular dices, bueno, las mujeres no ahorramos, pero ¿tú crees que podemos hacerlo eh, ahora con todos los accesos de tecnologías de la información? Por supuesto, yo creo que fintech es sin duda alguna lo que va a transformar la población. O sea, es no tengo la estadística en la mano, pero la cantidad, o sea, la población eh, en México y en América Latina que pues no, no forma parte de la economía de manera formal y por tanto es incapaz de ir a un banco para abrir una cuenta, le han posibilitado ahorrar, ¿no? Pero estas soluciones que ofrecen fintech, el otro día estaba escuchando de una compañía, que te permite este, abrir una cuenta en dos horas mostrando que tienes, que ganas dos mil pesos eh, y eh, a través de una cuenta de Facebook. ¿no? Esto realmente cambia de manera rotunda el tema de bancarización y yo creo, como tú dices, las, las, las, las fintech que, es, que se conectan, no es el mundo financiero conectado a través de la tecnología. Sin duda va a impulsar mucho esto. Y también algo muy positivo es que en el sector fintech hay muchas más mujeres participando. Eh, de hecho, eh, más mujeres for, eh, eh, eh, forman fintechs eh, según un estudio global, ¿no? Entonces, creo que eso sin duda va, va a impulsar mucho esta inclusión financiera. Y ahora voy contigo, Tilian. ¿Consideras que el rol en el sector financiero está limitado? Eh, tú has tenido una carrera de 20 años, eh, estás llegando, yo decía, a la cúspide eh, de justamente de, de una carrera de financiera mujer. Eh, ¿Cómo liderar equipos multifuncionales para propiciar la diversidad a la hora de perseguir resultados financieros en las empresas? O sea, esto tú lo has palpado, ¿cómo lograrlo? Eh, gracias, Alicia, por la pregunta. Y gracias a todos, en verdad, por el foro, por el espacio. Es un espacio súper rico y, y te felicito, a Alicia Arias, por todo lo que vienen haciendo a nivel de inclusión financiera. Felicidades de veras. Bueno, eh, un placer estar acá, como siempre, y te agradezco, Alicia, la pregunta. Mira, eh, yo tengo más de 26 años trabajando en finanzas, eh, algo de CRM. Yo te diría que hace un poco más de 20 años era raro ver mujeres en finanzas. Era digamos, a, había comités que yo me sentaba y yo tenía veintipoco años, bueno, era gerente en esas épocas, y todos eran hombres, eran treinta hombres y yo era la única mujer, ¿no? Hoy por hoy no, esa, esa ecuación ha cambiado, si bien es cierto, los números siguen siendo dramáticos, tú ya los compartías al comienzo, Alicia también, a nivel de que todavía la brecha es importante, pero todo el pipeline, es decir, toda la tubería de mujeres en finanzas, ha venido incrementándose de manera importante en los últimos años, personalmente mis equipos creo que ya son más Mujeres líderes, que, que hombres inclusive, y en general lo vemos a nivel de todas las organizaciones. Pero sí depende muchísimo de varios factores, ¿no? Eh, lo primero es la confianza en nosotras mismas. Es, eso es como que el número uno y es algo que como mujeres siempre tenemos que trabajar. Hay muchísimos estudios, ¿no? A nivel de... de Bastantes profesiones como los hombres sí se lanzan a la piscina sabiendo la mitad y las mujeres no, quieren estar al 100% para recién lanzarse a la piscina. Entonces la confianza es algo que siempre, que siempre nos limita en general, eh, pero ella es más un chip que nosotras tenemos que seguir trabajando como mujeres, eso es lo primero. Y, y lo segundo que las mujeres en general somos bastante más asertivas, que eso en general, en, lo, en los equipos multifuncionales, es un plus, creo yo, pero también es un minus cuando uno ve el compadrasco que se puede hacer entre los hombres y que juegan más en pared y en equipo, probablemente que una mujer que es más eh, asertiva o más líder o más directa en las cosas que no están funcionando bien y las que están funcionando bien, ¿no? Entonces, siempre eso tiene sus pros y sus contras, pero creería yo que para lo que es conseguir resultados, resultados concretos, eh, tenemos un gran beneficio nosotras, ¿no? A nivel de asertividad. El segundo beneficio es a nivel de diligencia. Las mujeres somos mucho más de poner todos los puntos sobre las sillas, ordenadas, centrar al detalle y ejecutar en base a nuestra planificación. Entonces, eso creo que está bueno. Y donde sí tenemos algo que seguir trabajando, no solo a nivel de confianza eh, en nuestro en nosotras mismas y en nuestro desarrollo, sino también cómo vendemos lo que nosotros entregamos, ¿no? Que eso los hombres claramente nos, nos sacan una ventaja importante, los hombres son mucho más marqueteros que las mujeres, ¿no? Y, y parte de lo que aprendí en la vida es que, una parte importante de tu trabajo es hacerlo, pero otra parte de tu trabajo es comunicarlo, comunicarlo de manera bien, efectiva y que realmente eso vaya a toda la organización. Entonces es ahí una brecha donde las mujeres en general tenemos que seguir trabajando en que esa comunicación de tus entregables y de tus proyectos sea la mejor posible a nivel de la organización y eso se transparente y veamos todos los resultados, ¿no? Eso es lo que te podría comentar Alicia a nivel de mi experiencia. Punto, hay un punto que es interesante de lo que dices Otilia Longaray, que este, este rol lo tiene que asumir la mujer, pero si, si yo lo pudiera llevar contigo, Renata, ¿cuál, cuál crees, observas, eh, Renata Sousa, cómo, cómo observas el estado de la participación de las mujeres en los entornos financieros en América Latina? Porque eh, mucho también es de ganas, pero también es de cambiar las leyes, también es de cambiar los marcos de contratación de las empresas. O sea, todo tiene que cambiar eh, y también las mujeres tenemos que ser más proactivas en ello. ¿Por qué no nos platicas tú en función de tu experiencia de esto? ¿Cómo, cómo mejorar la participación de las mujeres en entornos financieros? Mira, yo estoy muy de acuerdo con, con lo que dijo Alicia y otra vez gracias por la participación en la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, estoy completamente de acuerdo con Alicia. Yo creo que la educación tiene un rol muy, muy importante en eso. Y, y estoy hablando de, educa de educación básica, de educación de nuestros hijos en la escuela. Por ejemplo, mi hija tiene clases de economía ahora, está con 17 años de edad. Y esto hace toda la diferencia del mundo. O sea, las mujeres a través de la educación ya se preparan para este número, para este mundo de los números y para lidiar con ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que esto tiene que empezar muchísimo antes. Para traer un poco de los números que tenemos acá en, en Brasil, de la participación de la mujer en, en el mercado financiero, para que ustedes tengan una idea, por ejemplo, nosotros somos 51% de la población de Brasil, pero solamente 27% de los inversionistas son mujeres. En los últimos 10 años hemos tenido solamente un por ciento de crecimiento en esa participación. O sea, las cosas sí están cambiando, pero creo que no en la velocidad en que debería cambiar. Uh, de las certificaciones de portfolio management de Brasil, solamente 6% son mujeres. De las de startups de fintechs que habló Alicia, que son de extrema importancia también para la inserción de la mujer, y de otros grupos también que hoy no tienen mucha participación en el mercado financiero, solamente el 5% fueron creadas solamente por mujeres. O sea, es muy, muy poco. Y solamente 9, 29% de mujeres figuran como accionistas de empresas de servicios financieros y solamente 8% tienen mujeres desde su fundación. O sea... Tenemos un, un espacio de mejoría muy, muy grande. Y otra vez, yo creo que es a partir de la educación, desde muy temprano, de políticas públicas que ayuden a las mujeres, a las minorías, a los negros, a que tengan más participación en las universidades. También eso yo creo que es, es muy, muy importante. Y Brasil empezó con ese tipo de políticas hace algunos años y eso ya trae resultados. Y además de eso... Por, por supuesto, las empresas, las organizaciones también tienen un rol muy importante. Nosotros, como líderes de esas organizaciones, tenemos que enfocarnos en políticas efectivamente de inclusión y de valoración del papel de la mujer y de minorías en esas empresas. Y nosotras, yo creo que Alicia Otilia también ha tenido ya experiencias en Latinoamérica y todo eso, y sabemos que esta es una región donde todavía la mujer y minorías son vistas de manera distinta. O sea, Efectivamente existe un, un prejuicio, existe uh, un aislamiento muchas veces de mujeres en posiciones de liderazgo. Entonces, siempre que las organizaciones miren de manera distinta para la posición de la mujer en las organizaciones y en posiciones de liderazgo, yo creo que eso nos va ayudando a crear más espacios para donde sea posible desarrollar más el espacio de las mujeres uh, en, en las empresas en general y en uh, el ámbito financiero específicamente de los, de los temas importantes o sea tú tienes que crecer en el sistema financiero pero si tú no creces en yo pienso no o sé sea, es una es algo que habría que preguntarnos ahorita en este en este momento del seminario y sobre todo pensando en, en términos económicos o sea yo creo que en México, en México, en América Latina en general, pero también en el mundo, la inversión en general con un enfoque de género considera a la mujer eh, como un activo a lo mejor ni siquiera explotado, o sea. No hay un enfoque de inversión para una mujer, y menos en las empresas, por ejemplo, que están dedicadas a acciones financieras. Eh, yo me pregunto muchas veces quién diseña los productos financieros de un banco sin considerar que, como decía Alicia, que eh, veía una encuesta muy similar a la película de, eh, ¿cómo se llamaba esta película extraordinaria de que salía con un tacón rojo, con Meryl Streep, eh, que mostraba el mundo de, de compras de las dieta, mujeres ¿no? y todo lo que gastaba? El diablo viste de Prada. Exactamente, el diablo viste de moda. Y, y con base en ello, me acuerdo que un, hicieron un estudio de Bid Invest y otro del, for, del World Economic Forum, y lo combinaron, y decían que el 97% de las decisiones las toman las mujeres en decisiones de compra en familia. Y, y si tú consideras que eh, la mayor parte, generalmente cuando los matrimonios se, se rompen, las mujeres son las que, que siguen conduciendo eh, la estructura familiar, pues todavía es más fuerte. A veces vemos que el desarrollo de una mujer en una empresa puede ser importante, pero a veces esa misma mujer, cuando le preguntas, oye, ¿tú inviertes? Y es la directora financiera de un banco. Y dicen, no, es que lo tengo todo en valores gubernamentales, o lo metió en un pagaré. Y, y te das cuenta de que hay una dicotomía entre lo que aprendes, lo que haces, lo que. Eh, no sabes dónde está ese momento de género. Y sí es importante para detonar, yo creo, o impulsar activamente a la economía. Creo que con esto cerraríamos la primera parte de esta discusión. Hoy vamos a la segunda parte contigo, Otilia Longaray. Eh, es Intercoop es un gran grupo y tu experiencia, además, al estar al frente de, de, de un grupo eh, eh, de comercial en todo este tiempo de irrupción de la pandemia de COVID-19, hace que, que nos puedas eh, perfilar un poquito más sobre este tema. Eh, eh, debido a el, el, la pandemia, ha cambiado el rumbo de los negocios en América Latina como en el mundo. Hoy el teletrabajo es una alternativa para mujeres y para hombres. Sin embargo, para las mujeres la gran pregunta es, ¿ha aumentado la carga de trabajo en casa y la carga de trabajo normal? ¿Las empresas resienten la productividad o la mejoran en esta forma de trabajo eh, a distancia, eh, ¿cómo se puede mantener el control de los objetivos comerciales de las empresas en estas condiciones? Y sobre todo pensando en las mujeres, porque lo que yo te decía, o sea, muchas de ellas han dejado de trabajar según lo que dice la estadística. Sí, gracias por la pregunta Alicia. Efectivamente, las mujeres inclusive pre-pandemia, más o menos el, aplicaban 5X más tiempo dedicadas a labores no no laborales a las cosas de la casa, ¿no? Comparada versus los hombres, o sea, siempre hemos tenido una carga infinitamente mayor en todas las actividades de la casa. Eso es pre pandemia, post pandemia imagino que los números inclusive eh, se han incrementado. Entonces es es importante que en general las empresas y creo que lo hemos visto no solo a nivel de empresas sino a nivel de regulación, por lo menos en el Perú, eh, toda esta regulación a nivel del teletrabajo, ¿no? Y la flexibilidad que tiene que tener este teletrabajo, es decir, horas de desconexión. Eh, y entregables eh, relacionados obviamente a, al trabajo en sí. En, en general, en, en Intercorp, en la, en la compañía donde trabajo, toda la flexibilidad que se ha dado por el teletrabajo es altísima, ¿no? A nivel de horarios, a nivel de entregables, a nivel de tiempo que tú te puedes tomar para cosas personales, lo cual es, es bastante saludable. En general lo he visto a nivel mercado también, que se ha dado muchísima flexibilidad para el teletrabajo. De hecho, muchas personas ahora prefieren el teletrabajo o una opción combinada, que eso es lo que estamos evaluando a nivel de muchas compañías, ver qué opción de retorno tenemos a las oficinas, ¿no? que hoy por hoy están prácticamente vacías. Compañías industriales han arrancado mucho antes, las compañías más de servicios o más de que el trabajo puede hacerse de casa, estamos más no rezagadas, pero digamos con, con freno de mano en, en, en todo el tema de cuándo volvemos a la oficina, ¿no? Pero ahora, ¿qué nos ha demostrado el teletrabajo? Muchas cosas, pero lo primero, lo primero y lo más importante es que las cosas sí se pueden hacer en remoto. Hay muchas cosas que se pierden, obviamente, el, digamos, la conversación de pasillo, las novedades, etcétera, que, que, a, que a veces... Hay Ayudan, a veces no, no ayudan tanto como quisiéramos, pero hay cosas que se pierden. Pero creo que sí nos ha demostrado una clara ejecución de resultados, que creo que no le creíamos mucho al teletrabajo. Eh, personalmente, yo he teletrabajado prácticamente nueve años en mi rol en General Electric, entonces para mí era muy, mucho más simple el teletrabajo, ¿no? Y con mis equipos siempre gestionamos en relación a resultados y no en relación a cuánto tiempo está sentado en la oficina calentando un asiento, ¿no? Entonces, esa mirada del eh, de realmente gestión de resultados y no realmente gestión en qué momento la haces, es algo que como líderes eh, nos hemos puesto todos de manera obligatoria a raíz de la pandemia, ¿no? Eh, y algunos ya lo teníamos de alguna manera desarrollado antes, otros no tanto, pero es algo que nos ha obligado a, a, a tener ese tipo de gestión, a ser mucho más flexibles con nuestros equipos, a realmente gestionar por resultados y realmente ser eh, empáticos en el sentido de que realmente hay horas adicionales en especial para las mujeres que le tenemos que dedicar tanto a ver a los chicos en la casa, tanto a ver las cosas de la casa, y eh, claramente esto también ha influido en lo que varios de ustedes comentaban a nivel de deserción, ¿no? Deserción es realmente las mujeres dejar de trabajar para tener que dedicarse a ver a los chicos en la casa porque los chicos ya no pueden ir al colegio, ¿no? O, o pueden ir, pero de manera muy limitada. Entonces, eso claramente nos ha impactado, nos, eh, nos ha impactado a nivel de sociedad, no lo he visto de manera dramática, pero sí hay, hay un impacto por ese sentido de, de, del tiempo que la mujer tiene que dejar de trabajar, o deja de trabajar de manera permanente para dedicar a, a su hogar, ¿no? Pero, pero en general creo que hay... Hemos ganado en varios aspectos del teletrabajo a nivel de generación de resultados y a nivel de demostrar que sí se puede hacer en remoto. Y creo que también hemos ganado en general a nivel de digitalización, ¿no? Eh, creo que hay múltiples estudios, pero en general la pandemia nos ha acelerado como cinco años a nivel de digitalización. Eh, de todo el roadmap que teníamos, ¿no? Eh, y eso es, creo que es multiindustria, ¿no? Eh, a nivel de retail, a nivel de banca, entonces... Creo que son las grandes ganancias eh, que la pandemia nos ha dejado en, en estos meses. Pues este es un, un punto interesante. Yo creo que hoy, y sobre todo considerando que nuestro tema de este seminario es la economía del futuro y la participación de las mujeres en esa economía como la impulsan o como no. Cómo no. Eh, es evidente que la pandemia nos ha impreso o nos ha generado lecciones importantes y ha enseñado un nuevo entorno financiero y empresarial. Eh, Renata Sousa, ¿cuáles son en tu opinión esas lecciones eh, que ha dejado la pandemia? Y pensando también un poquito más allá, ¿tú crees que hoy eh, ¿Las empresas están conscientes de que cada vez más los inversionistas buscan empresas donde eh, los cuerpos directivos, en los consejos de administración, en, en toda la escala del de empleo estén eh, incluidas mujeres? Sí, bueno, yo creo que primero la pandemia sí nos dejó varias lecciones. La primera nada es para siempre. Ya lo sabíamos, pero... <risa> Yo creo que eso quedó muy, muy claro con la pandemia, ¿no? Y nosotros como líderes de esas organizaciones hemos tenido que pensar y actuar muy rápido y pensando que, bueno, lo que nosotros teníamos hasta ahora ya no, no lo tenemos más. La realidad es completamente distinta. Vamos a tener que lidiar con esa nueva realidad. Y eso significa que nuestros clientes vamos a hablar de manera distinta con ellos. Ya no va a ser igual nuestros proveedores quizá ya no tengo los productos en la misma velocidad para proveer y bueno nuestros equipos las personas que están en nuestra organización ya no se van a relacionar de la misma manera entonces lo que había antes ya no hay hoy y por supuesto la, la cuestión más uh, premente de todo eso es el, el home office el teletrabajo o sea es una realidad completamente completamente distinta nosotros no creíamos que era posible o gran parte de las personas no creen que sería posible. Teníamos que estar todos ahí en un mismo edificio trabajando juntos porque si no, ¿cómo vamos a controlar que este está haciendo ese trabajo, que es, aquel está haciendo? Y, o sea, entonces este fue un cambio absolutamente absurdo y que yo creo que ya, ya está, ya está puesto. No creo que muchas de las organizaciones vayan a volver a lo que teníamos antes y fue muy interesante porque yo... Cambié para una nueva empresa ahora en enero y empecé a trabajar con todo mi equipo sin conocerlos, cada uno en su casa. Y es una realidad completamente distinta. Lo que trae también muchas oportunidades, o sea, hay mucha gente, muchos profesionales muy capacitados que los puedes contratar a mil kilómetros de distancia o en otro país. Entonces, hoy es mucho más flexible y más fácil de componer equipos con habilidades y características distintas en territorios distintos, ¿no? Entonces, uh, esta cuestión de que nada es para siempre y la realidad es siempre cambiante, yo creo que fue una lección muy grande que, que nos trajo el, el COVID. Uh, y una otra cuestión que yo creo que es muy importante es que sí si nosotros tenemos la capacidad colectivamente de lidiar con situaciones muy complejas de manera efectiva. Entonces, yo creo que esta fue otra lección. Yo creo que a nivel uh, de políticas, algunos países que lo hicieron bien, otros no lo hicieron bien, pero bueno, ahí está puesto. Y también de, de, dentro de nuestras organizaciones. Uh, nosotros hemos tenido que, de la noche para la mañana, cambiar el mindset, pensar en maneras distintas de trabajar, y lo hemos hecho y lo hemos logrado. Entonces, yo creo que esta fue otra lección muy importante que, que vino con, con la pandemia. Y en relación a si sí, sí, cada vez más se valoran empresas que tienen más espacios para las mujeres, yo creo que eso es un hecho. Hay políticas incluso establecidas en empresas que tienen otro patamar de, eh, de posicionamiento en, en relación a cuestiones sociales, que efectivamente tienen políticas muy claras que necesitan tener X por ciento de su liderazgo de mujeres o de minorías. Yo creo que esa es una tendencia y no... Espero que no vayamos a retroceder una vez más. Yo creo que es, es una esperanza que tenemos que, que tenerla y yo creo que tenemos que trabajar para ello también. Pues hay que trabajar muy activamente porque, en general, es cierto, yo creo que estos criterios que han estado impulsando, impulsándose fuertemente en los fondos de inversión en todo el mundo, eh, donde se aplican criterios de medio ambiente, de sociales o de gobernanza, Incluyen a, eh, específicamente eh, criterios de inversión con enfoque de género. Eh, yo eh, recuerdo haber visto alguna estadística, tal vez no muy reciente, pero son cerca de 868 mil millones de, de dólares en activos en 2018 que, que mantenían este tipo de criterios. Y hoy una si una compañía no tiene eh, eh, sistemas específicos de administración o de contratación de personal que, que facilite no solamente incorporación de mujeres sino que además escalen adecuadamente y que se, se contrate a la mejor, al, al mejor eh, con estos eh, sistemas de contratación ciega, pues difícilmente eh, caminan, no sé no, este, hay, hay, pero... Solo para un otro que me parece bastante interesante, las grandes empresas de Headhunter, ellos trabajan Ajá. hoy cuando están trabajando en posiciones de liderazgo necesariamente tienen que traer mujeres también para su shortlist, que es algo que no existe en el pasado. Entonces yo creo que es algo interesante también para, para poner aquí. Pues sí, y además es que es una tendencia. Y justamente contigo me voy, a Alicia Arias. ¿Cuáles son los elementos que consideras recuperables de esta crisis para impulsar aún más el desarrollo de las mujeres y sobre todo que este contribuya al desarrollo económico del país? Y quiero aprovechar para que le respondas a... Eh, a Jessica nos decía que cómo pueden ser parte de la comunidad es en mujeres y en finanzas, entonces claro. también invítalas, ¿no? Claro que sí. Eh, sobre cómo estar en la comunidad de, de mujeres en finanzas, ya puse todas nuestras redes sociales. Si se van un poquito para arriba, creo que ahí pegué todos los links. Eh, y para responder tu pregunta, Alicia, eh, me encanta cómo mencionaste la palabra crisis porque lo que vivimos eh, no solo fue la pandemia, o sea, si, si vemos otras cosas, hablaban ustedes o estábamos hablando de este hecho de cómo las mujeres dejaron de, de trabajar, eh, según un estudio de McKinsey, una de cada cuatro dejaron la vida laboral. Por otro lado, el año pasado vimos la crisis racial en Estados Unidos. Entonces, digamos que la pandemia sí juntó eh, pues, pues varias situaciones no eh, y la pandemia como tal, pues sí, desafortunadamente perdimos muchas vidas, pero como decía Utilia eh, y Renata, la, la, la tecnología, o sea, adoptamos tendencias eh, casi casi acelerando el futuro, no uno es, uno es obviamente el tema de la tecnología, otro es toda la parte de, de sostenibilidad que empezábamos a hablar, entonces, la parte que, que la verdad creo que sí rescataría y que fue un punto de inflexión, es como este cambio de paradigma de pensar en el capitalismo y ahora algo un concepto que se, está, que se llama stakeholder capitalism en inglés o que es capitalismo de partes relacionadas. Y este concepto lo único que, lo que es, es que le estamos pidiendo a las empresas que, que sean más que utilidades, ¿no? Que contribuyan o que eh, estén, o sea, que contribuyan en, en el ambiente en el que estén y, y con los empleados o con los, o la sociedad en las que estas compañías operan. Y eso es algo que ya lo estamos comenzando a ver. Y aquí me gustaría traerles eh, una estadística de un estudio que hizo Emerson, Emerson el año pasado a 12 países, donde el 71% de los encuestados expresaron que perderían la confianza en una marca si se daban cuenta que ponían a, la, a las utilidades por arriba de las personas, ¿no? Entonces, este foco en personas y en ambiente, sin duda creo que fue este cambio de inflexión. Eh, y lo estamos viendo, o sea, ya más enfocado en el tema de, de, de la economía. O sea, no solo es el consumidor que ya no quiere consumir esas marcas. Es también el capital. Eh, es, ese capital que tú hablabas, Alicia, de todo lo que se está yendo a inversiones sostenibles, es, se ha acelerado y, y te podría decir que el año pasado, eh, mientras los, los flujos bueno mientras vivíamos la parte más fuerte de la crisis económica en la pandemia, eh, uh -huh. la industria de, de, de productos sostenibles tuvo entradas. Y el resto de la industria de vehículos financieros tenía salidas, ¿no? Entonces, eh, creo que esto demuestra, eh, pues, este cambio de paradigma. Y eso sí es algo que, te digo, lo rescataría. Y creo que las economías del futuro van a estar mucho más alineadas con este concepto. Pues, eh, resulta extraordinariamente interesante porque, eh, fíjate que yo estaba viendo una pregunta que me llamó la atención y que, que vale la pena eh, recuperarla. Porque decía una, es una chica de 27 años, me dice, mi nombre es Mag, felicidades a todas. A mí me gustaría invertir, aún no sé cómo hacerlo. Soy dueña de un negocio, de un emprendimiento social, pero me ha costado trabajo mantenerlo, tengo 27 años. Y ese es uno de los temas bien importantes, o sea, tú ves que el emprendimiento está ahí, eh, digo, a pesar de que las mujeres en América Latina son altamente emprendedoras, en general eh, es por necesidad en algunos casos y no, no, no por preparación, luchan por obtener eh, suficiente apoyo y financiamiento para sus empresas o además inclusive capacitación y cuando la tienen no saben por dónde ir. Eh, la región es la segunda más alta a nivel mundial en porcentaje de fracaso de empresas dueñas de mujeres o sea, es donde las mujeres son las dueñas. Y la brecha de crédito en la región es significativa porque hay alrededor de 5 mil millones de dólares para eh, dirigidos o, o etiquetados para microempresas de mujeres eh, y esta cantidad es eh, eh, considerablemente eh, se, se quintuplica en el caso de simplemente empresas sin tener el sesgo de mujeres. Eh, yo creo que este es uno de los puntos interesantes porque, ¿cómo invertir? O sea, solamente el 10% de las empresas dirigidas por mujeres tienen inversiones de capital y además, eh, cuando una vez que los tienen, tienen retornos extraordinarios y tienen un impacto social muy bueno. Eh, esto me lleva al tercer, a la tercera parte de nuestro panel. Además que eh, siempre estoy de preguntona eh, y voy ahora a iniciar contigo, Renata Sousa. Has estado en, en múltiples sectores e industrias. ¿Cuáles tú consideras que son las mejores prácticas para promover el crecimiento de las mujeres? Primero, en las firmas financieras dentro de las empresas y segundo, para promover a las empresas donde las mujeres tienen un rol fundamental yo creo que el liderazgo de las empresas tiene un rol muy importante en eso o sea tienen que soportar una política y no solamente políticas porque muchas veces las empresas tienen políticas y esas políticas se pierden por supuesto entonces yo creo que el papel de, la, de liderazgo es fundamental en desarrollar una cultura efectivamente que invite a las mujeres, y una vez más voy a decir minorías, porque yo creo que esa no es una lucha simplemente por la participación uh, más importante de las mujeres, yo creo que es una lucha por tener una diversidad efectivamente verdadera en todos los espacios sociales, no solamente en las organizaciones, y la cuestión de la participación de la mujer es parte de esa discusión más, más amplia, digamos así. Entonces, yo creo que nosotros como líderes, y principalmente las mujeres, y los hombres que tienen también esa sensibilidad en posiciones de liderazgo que trabajen para crear una cultura que sea inclusiva entonces esto significa políticas pero políticas que se implementen que traigan uh, más diversidad para la, la, la empresa y además de eso de qué manera nosotros Uh, recibimos a estas personas en nuestras organizaciones. Entonces, ellas tienen entrenamiento, tienen espacio, son valoradas. Y cuando hay conflictos, ¿cómo lidiamos con esos conflictos? Porque estoy segura que Alicia, que Otila y tú, tú también, Alicia Salgado, ya, ya han vivido situaciones donde uh, por el hecho de alguien ser mujer o ser negro o, o bueno, estar en una situación de minoría, hay mucho prejuicio. Entonces, las posiciones no son bien aceptadas, o entonces tienes que, digamos, poner un poco más de energía para que las cosas efectivamente se desarrollen, para que, para que tú seas escuchado. Entonces, este espacio verdadero de inclusión y de participación, crear esta cultura para mí, yo creo que es esencial. Eh, te vuelvo a preguntar, ¿y esa cultura incluiría, no sé, el el establecimiento de estrategias de selección ciega. O sea, justamente donde... de selección, y quiero decir para ascensos y descensos, o salidas, o lo que sea. O sea, en una empresa, ¿cómo lograr que el management o la parte de recursos humanos y el propio management considere eso, que el talento es diverso, que puede ser, no, no debes incluir o no debes tener presente el género o la foto de la persona que está ahí, sino las capacidades de ella? Por eso hay políticas, yo creo que hay estrategias, hay políticas específicas que pueden hacer en ese sentido. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, una meta de traer un X por ciento de personas que sean de minorías o que sean mujeres para, para determinada posición. El mercado, por ejemplo, de tecnol tecnología también es un mercado muy masculino todavía. Entonces es muy importante que tengamos presencias de más y más mujeres en el mercado de tecnología, que tiene todo que ver con el mercado financiero, porque hoy finanzas y tecnología encaminan uh, muy juntos, ¿no? Entonces es posible, sí, definiciones de traer más personas de determinados grupos pero es otra vez yo creo que es solamente la, la, la, la puerta de entrada además de eso hay que trabajar con entrenamientos con uh, situaciones donde efectivamente los colaboradores de determinada empresa entiendan la importancia de escuchar a distintas voces y valorar esas distintas voces ¿no? yo creo que eso es muy importante Interesante. Eh, vamos ahora contigo, Alicia Arias. Eh, cuando se habla de objetivos ESG, que son Environment, Social and Governance, no ambiente eh, social y gobernanza en las empresas, hay como coincidencia en que una parte fundamental es la relación entre diversidad e inclusión con sostenibilidad. ¿Cómo se logre una firma tan comprometida como BlackRock? ¿Dónde está esa prioridad? O sea, esa prioridad es indiscutible para todo ahí. Pero ojalá nos pudieras contar cómo, eh, a nivel empresa, eh, se tomaron acciones o se han tomado acciones y medidas para, eh, durante esta pandemia, inclusive que parecía detener esta estrategia. Eh, para eh, poder cumplir con estos objetivos, sobre todo. Y al mismo tiempo cumplir o tener resultados notables con finanzas sólidas, con inversionistas contentos y con resultados adecuados, ¿no? Sí, claro que sí. Y, y efectivamente, o sea, la parte de, de que ha de género es por definición sostenibilidad. De hecho, esta es una de las 17... Eh, metas o objetivos de las Naciones Unidas. Eh, entonces, o sea, está totalmente incluida ahí. Eh, efectivamente, yo estoy muy orgullosa de, de trabajar en una firma como BlackRock. Eh, nosotros, el tema de, de sostenibilidad, eh, incluyendo diversidad, o sea, es, es algo que, que, que nos lo tomamos muy en serio y creo que eh, hemos, hemos, eh, pues hemos impulsado a la industria eh, adoptar estos estándares. Eh, de hecho, estamos, o sea, lo decimos y nuestro CEO lo dijo en, en, en las cartas eh, que le escribe a los CEOs y a los inversionistas, que eh, inversiones sostenibles es el nuevo estándar de inversión y estamos súper comprometidos a un mundo eh, de cero emisiones, net, bueno, emisiones neutras de carbono, ¿no? Entonces, dentro de, digamos, del mundo de las inversiones, estamos haciendo muchísimo para impulsar esto, pero me gustaría eh, a lo mejor abordar esta pregunta también eh, contando de, del esfuerzo colectivo que, que creo que todos nosotros tenemos para mover montañas. Eh, y, es, y, esto, y en esto me refiero a, a lo mejor a lo que hemos logrado eh, a través de Mujeres en Finanzas. Y aquí les, les quiero compartir algunas, algunos datos, ¿no? Eh, hoy, bueno, a año y medio de habernos lanzado, digamos, oficialmente, tenemos cerca de mil miembros y seguidores. Eh, y en esta comunidad digital tenemos eh, más de 2,000 mujeres. Eh, es una plataforma digital creada, yo creo, que para el ambiente en el que vivimos eh, post pandemia. Pero también creo que es una plataforma ideal para las mujeres que típicamente no tienen tiempo eh, para hacer eh, networking, cosa que, que los hombres sí lo hacen. Eh, tenemos una bolsa de trabajo que hemos publicado más de 1.200 vacantes y solo esta semana publicamos 180. Ya llevamos tres programas de, de mentoría. Tenemos alianzas con siete universidades. Eh, una, una alianza también importante con participantes del, del ecosistema como es el IMEF. Eh, tenemos in, iniciativas virtuales de, de educación. Tenemos unas pláticas que se llaman Coffee Talks, Talento MEF. Llevamos más de 30. Eh, y podría aquí seguir 10 minutos con más y más y más cosas, pero quise abordar esta, esta pregunta así porque de verdad creo que la, la contribución que podamos tener como personas, en nuestro caso 16 amigas y colegas que decidimos lanzar esta, esta, esta iniciativa y por supuesto toda la gente que se nos ha sumado en el camino, demuestra como todo eso que, que se puede lograr eh, también a nivel, digamos, individual, que sumado al esfuerzo de otros, eh, es, es un impacto muy grande. Lo importante es que estos resultados sean medibles, ¿no? O sea, cuando tú ves que el compromiso de una empresa tiene estándares y tiene medición, pues es, es fácil. Es que un poquito aquí lo que te preguntaban de cómo se puede medir el ESG. Eh, es complicado porque no hay una certificación clara y aunque la, algunas calificaciones, algunas calificadoras lo han ido incorporando, en realidad hay, este es un esfuerzo que apenas está en construcción, ¿no? Sin duda es, es una parte muy importante lo que dices y es uno reto de los más importantes dentro de sostenibilidad, que es la famosa taxonomía. O sea, no se habla el mismo idioma, digamos... Eh, como tú decías, en la parte en la que se hacen como estos disclosures no o, o que las compañías muestran sus, sus métricas ESG. Y tampoco hay como eh, estandarización en la manera en que se categorizan los productos de inversión ligados a la sostenibilidad. Sin embargo, hay estándares que se han comenzado a adoptar. Por ejemplo, eh, hay una cosa que se llama SASB y el tcfd que son, eh, son estándares que, que, de hecho, parte de lo que en BlackRock nuestro CEO le pidió, eh, o en nuestros esfuerzos de stewardship, le hemos pedido a las compañías que adopten esos dos estándares, que son súper relevantes, porque creemos que eso va a ayudar a que se hable el mismo idioma. Y también, por ejemplo, nosotros utilizamos un estándar del IAF que es una organización dentro de finanzas, bueno, dentro del mundo financiero, que, que justo te indica más o menos cómo catalogar tus productos, porque, puede haber cosas desde negative screening, ¿no? Que es eliminar ciertas industrias o sectores, hasta temas de impact investing, ¿no? Entonces, ever, efectivamente, como tú bien dices, es un reto, pero cada vez hay más. Y creo que hay una estadística por ahí que creo el, 80, el 86% y, y ahorita se la, la revisó, pero creo que el 86% de las empresas que están en el S&P 500 ya reportan, o sea, todas las métricas, ¿no? Mercados de emergentes trae un lag importante, pero, pero cada vez eh, vamos más. Y cosas, por ejemplo, como la regulación que acá la CONTAR está sacando, que es para, para la, los, las, las Afores o los, los fondos de pensión de México, eh, está impulsando también mucho que los inversionistas adopten estas métricas. Es un reto, pero, pero creo que hay pasos positivos. Pues sí, la métrica es lo que la, es complicado. Eh, y bueno, me voy contigo, Tiria Longaray. Eh, aquí tengo una pregunta para ti que la verdad es que me, me, me costaba el trabajo des, decidir si la preguntaba o no. Dice, mujeres y hombres tienen diferencias neurofisiológicas en su forma de relacionamiento, intuición y emociones. ¿Crees que el sistema actual de management fue inventado y diseñado por y para hombres? ¿Crees que las mujeres lo pueden transformar para mejor? Eh, la misma pregunta aplica para educación. Es una pregunta dirigida te digo, a ti, no sé, aquí no me dice, ah, sí, por Sergio. Y yo pienso, es interesante hablar del management, ¿no? Cómo está diseñado, pero pues sobre todo lo más importante es eh, cuáles son los elementos que debieran convertirse en claves para favorecer la igualdad de oportunidades en una empresa. Buenísimo, sí, justo lo estaba leyendo y lo estaba respondiendo mientras conversábamos. Eh, definitivamente, solo para responder esa pregunta, claramente el diseño del mundo, no solo del management, es para hombres. ¿no? Ejemplos hay miles, ¿no? Desde las colas que hay que hacer en, en, los lugares, en los bares, etcétera, ¿no? Que las mujeres tenemos más necesidad fisiológica de ir al baño, pero los baños están exactamente diseñados para hombres y mujeres en la misma cantidad, siempre verás la cola gigante en el baño de mujeres y nadie en el baño de hombres, ¿no? la NASA tiene miles de ejemplos, ¿no? Sin, sin trajes diseñados para mujeres, etcétera. El management es lo mismo, ¿no? En verdad, uno cuando ve el pipeline, cada vez que uno va viendo este, las posiciones más, más arriba, o sea, los, los porcentajes de mujeres líderes decrecen de manera dramática, ¿no? A nivel de officers, a nivel de CEOs, etcétera. Eh, en general creo que las mujeres tenemos muchísimo que aportar porque, no solo por el tema... Eh, de nuestra estructura diferente, sino nuestro, nuestra lógica diferente, nuestro pensamiento diferente, creo que todos los números son imbatibles a nivel de la diversidad, lo que contribuye a las empresas y en general al mundo, ¿no? Toda empresa es mucho más valiosa con un enfoque realmente de diversidad, y ahí las mujeres tenemos un grano gigante para, para, para aportar desde nuestra perspectiva. Este, pero pero ¿cómo, eh, cómo, ¿cómo trabajamos esto? ¿no? Yo, yo, yo creo que hay tres, tres temas principales para para trabajar a nivel de desarrollo de mujeres en, en el management específicamente. Uno es el pipeline, es decir, las contrataciones. ¿Cuántas contrataciones se hacen realmente de mujeres? Eh, hace poco estaba en, un, en, en Miami en una conferencia, eh, un, un partner de BCG lideraba todo lo que es diversity a nivel BCG global. ¿Quién nos comentaba eso? no Que él puso una cuota de mujeres que ingresan a la compañía. La cuota mínima era 40%. Todo el mundo se le fue encima, no es posible, no hay 40% de, de mujeres de que, de que quieran entrar a una carrera de consultor y que realmente fajarse todas las horas y, el, y todo lo que implica ser consultor, porque claramente es super time consuming y demanding, en pocos meses cambió eso y realmente su pipeline se todas sus posiciones se habían redefinido con este ingreso importante de mujeres que antes los números eran, ni, no llegaban ni a la mitad. Entonces creo que ahí tenemos una una cuota importante de establecer cuotas y establecer mínimos razonables que nos hagan sentido pero como organizaciones tenemos que trabajar en esos mínimos y asegurarnos que esos mínimos vayan creciendo. Eh, ¿Cómo nos aseguramos que esos mínimos vayan creciendo? ¿No? Hay, hay muchísimas opciones de, de, de desarrollo que como compañía nosotros tenemos la obligación de, de ponerlas sobre la mesa y de ejecutarlas. En general en G teníamos todo lo que es el Human Network, aparte de todos estos programas diseñados para mujeres, en Intercorp tenemos todo lo que es eh, programa de diversity, y programa de líderes, especialmente eh, líderes, mujeres en Intercorp. Ya tenemos varias promociones graduadas ahí, entonces eso de verdad nos da visibilidad a nuestras líderes y ejecución de nuestras líderes también en proyectos relevantes para las compañías que realmente aporten valor. ¿no? Y lo tercero que creo que... Al, al comienzo lo comentaba, cómo, cómo funcionan un poco, digamos, más la camaradería en, camaradería en hombres y mucho menos en mujeres que nosotras tenemos networks más reducidos. Creo que el networking, el mentoring, es la tercera herramienta clave en general en el desarrollo de las mujeres en las compañías. Sí. Mucho más networking, mucho más mentoring, mucho más realmente eh, esa capacidad de nos... Así como los hombres hacen sus argollas por decir algo, las mujeres tenemos que hacer las mismas argollas, si quiere, si queremos llamarla así, ¿no? Es decir... Realmente tenemos que soportarnos como mujeres, apoyarnos como mujeres y darnos esa visibilidad de nuestro trabajo y de nuestro aporte dentro de las empresas, dentro de la sociedad, para poder garantizar ese crecimiento que todas nosotras queremos y estamos buscando. Pues eh, hemos llegado prácticamente al final de nuestro seminario. Muchísimas gracias, Otilia. Y me, no me queda sino solicitarles a cada una de ustedes que en una pero breves minutos, porque ya estamos encima del tiempo, eh, me expresen una conclusión. Yo creo que hemos eh, abordado prácticamente todos los aspectos de participación femenina. Actualmente la diversidad de género entre las empresas de América Latina es bajo, esa es una conclusión definitiva. Eh, ustedes son un, expo un exponente claro de que sí se puede lograr, eh, eh, particularmente a nivel gerencial y con una participación femenina es de solo 8.5% en las juntas directivas. Eh, o sea, en, en los cuerpos de dirección de las empresas y 9.2% en los cargos gerenciales altos de las empresas con participación en la bolsa. Esto es un estudio que acaba de liberar eh, McKinsey. De tal manera que eh, lo que sí es necesario es que esta diversidad de género eh, eh, que deben implementar muchas compañías lo hagan aplicando herramientas de diagnóstico claros. O A lo mejor algunas como el Women's eh, Empowerment Principles Gap Analysis Tool, que es muy bueno y es de la del Foro Económico Mundial o también sellos nacionales como algunos como ha desarrollado el PNUD que también lo tienen nacionalmente para igualdad de género o certificaciones internacionales como EDGE esto seguramente va a traer los beneficios de atraer inversiones, eh, calidad y sobre todo eh, sobre todo reconocimiento al talento, el talento no tiene género y el de las mujeres es muy amplio eh, empecemos contigo, Alicia. Yo eh, nada más quisiera decir que en realidad estoy optimista eh, de este cambio de paradigma que, que la pandemia, aunque no, no fue padre, pero lo que trajo. Eh, y yo creo que este cambio de paradigma que hablaba de sostenibilidad, de tecnología, sin duda va a impulsar eh, a que haya mayor inclusión financiera y que el capital se vaya hacia los mejores proyectos para el mundo no solamente hablando desde un punto de vista de, de género o de diversidad, sino también de, del ambiente. ¿no? Y, bueno, este optimismo lo compartimos ampliamente, seguro, también en la audiencia. Renata, ¿cuál es tu conclusión? No, mi conclusión es para las mujeres que están aquí, las participantes mujeres, que simplemente sean mujeres en sus ambientes de trabajo, que no piensen que, mira, soy mujer y que están pensando los demás, que me va a pasar esto, aquello, no, que simplemente sean quienes son y nosotros seguramente vamos a conquistar el espacio que, bueno, que está ahí para nosotros. Eso es lo que quisiera decir. Muchísimas gracias una vez más. Otilia, voy contigo, Otilia Longaray. Sí, gracias. Mis conclusiones, la, de verdad que gracias por este espacio, me encantó, he anotado un montón de cosas este, y mis conclusiones van por dos frentes. Eh, lo primero es aprendizaje, de verdad, seamos curiosas como mujeres, como personas, como seres humanos, siempre estemos dispuestos a aprender. Eso es realmente lo que creo que marca la diferencia en general en la vida. Y, y lo segundo es atrevernos, y eso sí lleva más para las mujeres, atrevernos realmente a dar los saltos a que nunca vamos a estar 100% listas para algo, para nada en la vida, ni para hacer la maestría, ni para dar a luz, ni para casarse, ni para el gran puesto que queremos. Entonces, atrevámonos. Y, y nada, en el camino lo veremos resolviendo. Gracias nuevamente por el espacio y la oportunidad. En el camino lo iremos resolviendo, eso me, me, me encantó. Eh. Muchísimas gracias a las tres participantes de hoy. Eh, yo creo que ustedes se dan cuenta de la capacidad de todas. Renata Sousa, de Brasil, ella eh, es CFO del Grupo Binario. Eh, Alicia Arias, eh, de México, es vicepresidente de Wealth and BlackRock y cofundadora de Mujeres en Finanzas. Tienes muchas peticiones de asesoría, por cierto. Y a Otilia Longaray, eh, ya es la próxima CFO de Intercorp Perú y está entre OSLE e, e, e Intercorp, pero seguramente vas a tener todo el éxito que, que has acumulado a lo largo de estos 20 años. Felicidades de nueva cuenta. Gracias a eh, CL Don and Street por eh, invitarnos a participar en este primer seminario de CL Insights, de Women in Finance, delineando la economía del mañana. Yo soy Alicia Salgado, periodista económica. Me encuentran en mis redes sociales y también en todos los programas donde participo aquí en México. Pero se pueden ver en todo el mundo. Hasta la próxima. Gracias, Alicia. Gracias a todas, chicas. Gracias a Gracias. todos. Un abrazo. Un gusto. Gracias. Gracias. Hasta Besos. luego. Un beso también. Chao.